Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, yo soy Isabela y hoy vamos a hablar sobre videojuegos que ayudan a desarrollar la inteligencia emocional. Bueno, cada vez más es eh, frecuente los educadores y padres que procuramos hacer un buen uso de las nuevas tecnologías, esto es, en favor del desarrollo y crecimiento de nuestros hijos y alumnos. Una de las muestras de ello es el procurar hacer uso de los videojuegos para el desarrollo cognitivo de los menores. A día de hoy nadie duda de que el ajedrez ayuda al buen desarrollo del razonamiento lógico en los niños. Bueno, pues lo mismo podría estar ocurriendo con videojuegos como League of Legends o Battlefield 3. En este caso el primero nos exige eh, desarrollar una buena estrategia y en el segundo un, la rapidez y la coordinación mano-ojo es fundamental, ¿no? Bueno, pues este tipo de recursos cada vez se utilizan más en las aulas con el objetivo por parte de los profesores de crear entornos educativos motivadores para los niños. Otro gran ejemplo de que la formación es fundamental como padres y educadores para ayudar a nuestros hijos en su desarrollo digital. Y si os interesa saber más sobre videojuegos que pueden ayudar a desarrollar la inteligencia y la inteligencia emocional en los menores, os dejo por aquí el enlace a otro vídeo sobre el tema. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.